Hola, mi nombre es Sergio Ruiz, yo soy docente de la institución universitaria Pascual Bravo y también coordino el semillero de investigación en las regiones. En esta oportunidad estamos presentando en Arduino WIP el proyecto Personaje Animatrónico con Visión Artificial, el cual eh, ha sido desarrollado con el apoyo de los semilleristas del semillero de investigación en las regiones y también eh, estudiantes de, de la sede central. Voy a explicarles entonces en qué consiste este proyecto. Entonces, tenemos un sistema eh, mecatrónico acá eh, consistente en una tarjeta Raspberry Pi, que es un, micro, eh, un microcomputador, el cual tiene cargado el algoritmo de visión computacional. Cuando se detecta un rostro, o sea, tiene un algoritmo de Detección facial, cuando se detecta un rostro, entonces envía un comando hacia la tarjeta Arduino, el cual se encarga de dos cosas, de controlar los servomotores y reproducir un audio con el fin de que eh, eh, se, se simule como si estuviera hablando a la persona que está detectada pues, en, en, en la cámara. Visión, transformación, innovación